gamba que está averiguando desde temprano cuánto sale el asadito para hoy. Pablo, no nos asustes, te lo pido por favor. Vaya la Créanme que los estoy escuchando y con lo que acaban de decir, les voy a decir qué asado compramos. Este que observan ahí, miren. Esos huesitos, no, justamente no, para la, las mascotas. No seas mala, oh. eh, no, no, chicos. No, chicos, no. Miren, miren, no. Este asado se pueden llevar, por lo que dicen. No, tienen razón, sí. Más o menos mil pesos por persona es lo que estamos calculando, justamente con Adrián, eh, que ya está aquí ubicado en el Mercado Central, y con quién vamos a hablar, ¿no? Porque nos interesa saber justamente cuánto sale... El asado, ¿sí? Están todos pensando en el asado. Llegaron temprano, compraron ayer con anticipación los mendocinos por el Día del Amigo. Adrián, gracias por recibirnos como siempre. Hola, ¿cómo andas? No, ayer hubo buena venta. Ya la gente se anticipó a comprar el asado. Gracias a Dios, todo bien ayer. Bien, es mejor así, ¿no? Venir con anticipación, buscar los mejores cortes. No, no, sí, por lo menos ayer se vendió bastante. La gente venía a buscar... Precio y, y calidad. Bueno, queremos saber, mira, si me acompaña la, la cámara, ¿cuánto sale, por ejemplo, este lindo asado que vemos en imágenes? Mira, tenemos una puntita de espalda que está en 1.100 pesos y el vacillito 1.200 pesos. Si no, tiene la promoción del de asado carnicero o la tapita de asado a 1.000 pesos si lleva la pieza entera. Bien, le calculo si somos seis personas o cinco, aproximadamente los amigos, eh, con tres kilos estaremos bien. Sí, con tres kilitos sí, sí, va a estar bien, bien comido. Bien, por lo tanto ahí gastaríamos 3.500 pesos aproximadamente. Aproximadamente 3.500 pesos. Bien, eso saldría un asadito solamente asado para tres perso personas, para cinco personas. Para cinco personas. A esto le quiero agregar, por ejemplo, choris, morcilla, chinchule, eh, chinchulines. Eh, ¿Cuántos salen? Los chinchules están en 500 pesitos, eh, los choricitos parrilleros en 550 y el especial en 750, y la morcilla en 600. Bien, bien, bien. La morcilla también, claro, lo tenía que incluir. Entonces ahí ya sumamos un poquito oh, más, un poquito quizás más. nos estamos o sea, acercando a los 5.000, ¿no? A los 5.000 pesitos, más o menos. Bueno, con eso se come un asado. Entonces si somos 5 o 6, tienen razón, Agustina y Seba... Con mil pesos cada uno estaremos bien para la mesa del Día del Amigo. Sí, mi pesito, sí, sin contar la bebida. Bien, ¿y cómo vienen las ventas hasta el momento, Adrián? Gracias a Dios bien, porque hemos puesto varias ofertas para que la gente venga a comprar. Claro. ¿Se ha incrementado esta semana por el Día del Amigo? Digo, en lunes, martes. Sí, se ha incrementado y además por el turismo la gente viene y te consume también turista, viene y te compra chivos, lechones y se lleva. ¿Cuál es el mejor corte? El que vos recomendás a los mendocinos. <coughs> Tienen que llevar esto porque van a quedar bien con sus amigos. Y un vasito, una puntita de espalda, acompañado una costita. ¿Eso se hace directamente vuelta y vuelta? ¿Alguna Tranquilo. recomendación? Tranquilo nomás tranquilo. ¿eh? Darle el tiempo necesario, nah. no como Sebastián Sala, que por allí lo hacen en media hora. No, no ahí sale arrebatado ahí, nada, está... <ríe> no, no, todo tranquilo. Bueno, eh, escúchame, Adrián, ¿hay sustitución de carne? Eh, por ejemplo, no están llevando tanto carne y por allí se llevan carne de cerdo o de pollo. Sí, están llevando carne de cerdo, el pernil lo tienen de oferta a 600 pesos, y se le, sí, es recomendable, lindo corte, ese, se lo lleva guantate. ¿El pollo sigue en aumento o ha disminuido el precio? No, no se ha mantenido, lo han mantenido acá, por lo menos eh, sale, pero eh, todo se ha mantenido el precio. ¿En cuánto está el pollo, el kilo de pollo y el kilo de cerdo? El kilo de pollo, tenés el pre enfriado que sale 3.80 el kilo y el de granja 4.80. Y el cerdito, el pernil, están en 600 pesos el kilo. Adrián, muchas gracias. Enseguida te vamos a comprar un poco de carne y la va a pagar Tanito Robles. Dele, dele, dele. Lo vemos. Gracias. Bueno, hasta allí la palabra de que Adrián, sí. que está en el mercado central desde temprano. Claro. Él dice que sí, no totalmente. tiene problema en armarnos la bolsa. Fíjate si que le, si le agregas un poco de, de cerdo, que es una alternativa también cuando uno hace un asadito y le agrega algo distinto a la carne vacuna, lo podés abaratar bastante. 600 pesos te dijo el cerdo, ¿no? 600, exactamente, Agustín. Y mira, te voy a sumar algo. Decíamos, 5 mil pesos aproximadamente. Sí. Con chori, morcilla. Con todo. Eh, digo, con achuras, ¿no? Sí. El asado, con todo. Ahora, le tenemos que sumar la leña, la verdura y el pan, ¿sí? Elementos que no pueden faltar. Claro. La leña. Vamos sí. a preguntar, Ricardo, dos segundos, te molesto. A ver, estamos en vivo para Canal 7. ¿Cuánto sale el paquete de leña? La leña está en 350, el paquete. 350 pesos el paquete, o sea que a los 5.000 del asado le agregamos 350 pesos. La lechuga y el tomate, nos vamos a ir por este lado para justamente preguntarle a Ricardo, que está siempre trabajando en el lugar, cuánto sale y cuánto nos gastamos en lo que es la verdura. A ver, por ejemplo, el tomate, ¿a cuánto está? 170 el redondo, 150 el perita y 250 los dos kilos del perita. Estoy sacando cuentas y ya llegamos a los 500 pesos aproximadamente con el tomate solamente. ¿La lechuga está un poco más cara? Está en 300 pesos el kilo. O sea que ahí ya iríamos a 700 pesos. No, pero si un, kilo, un, kilo, sí. un kilo es un montón. ¿Un kilo de papa? Está en 100 pesos. Sí, un kilo es verdad, un kilo es un montón de lechuga, ¿no? Es eh, mucho, es demasiado, pero sí, dentro de todo, medio kilo. Es lo que se lleva. Es lo que se lleva más o menos, sí. ¿Y la papa me decías el kilo? 100 pesos. Kilo. En 600. Papines en 600. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo viene la venta hasta el momento? No, hasta ahora nada, recién estamos abriendo. Claro, es muy temprano, ¿no? Más tarde se va a poner más lindo. Gracias. No, nada, que ande muy bien. Bueno, 700 pesos. Allí tenemos el valor aproximado ¿Pablo? de lo que nos vamos a gastar en la verdura. mil pesos en carne, 700 en la verdura y la leña. El pan está a 320 el kilo aquí en el mercado central. Lo averigüé también, chicos. Por lo tanto, lo sumamos a la cuenta. ¿Y ya ahí? estamos diciendo que casi con 6.300 sí, sí. pesos un poco más también tendríamos todo con la sin leña la bebida, creo que ¿no? se quedó corto porque él le calculó un atado de leña para una sí, sal, me parece que eran bolsas grandes igual sí. la duda mía es por ejemplo si quiero meter un lujo a nivel molleja no bueno ¿a cuán, de cuánto estamos hablando quién mete mollejas a esta altura del mes por favor bueno, pero se vamos a preguntar unas mollejas al disco mira acá ya tenemos el asado Acá ya tenemos el asado, está llegando el asado de Tano Robles, el que vamos a llevar para Epa, el canal, chicos. chicos. Está llegando, por eso me quedo tranquilo. Eh, Adrián, ¿a cuánto el kilo de mollejas? Pregunta Seba Salas. 1.750. 1.750. De tal que le metemos mollito, cerdo, no se deja más, un poquito chicos. de lado. Se deja un poco de lado, se, se llama chinchulín, otra cosa. <risa> Gracias, Adrián. Vale. Bueno, no, ¿Qué le dice pasa, que todavía chicos, no. El un pensé. asado bueno, de mollejas, entonces, por favor. 1.700. El asado de mollejas, chicos, se los dejo para la próxima, sí, para la próxima hacemos ese <risa> en asadito otra vida. con mollejas. ¿sí? En Pero otra bueno, vida. vamos juntando desde ahora para el mes que viene. Tal cual, Pablito, muchas gracias por el reporte muy completo. Nos encontramos.